Y a propósito de, de las incidencias de estas primarias, paso a paso por Telenor, vamos a escuchar a esta presidenta de Junta de Vecinos para que ustedes vean lo que dice. Adelante, vamos a verla. Bueno, nosotros llegamos temprano, pero comenzó el proceso a la misma 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Cómo has visto el proceso? Normal, una, una que otra persona que quieren saber entrar con gente que que pueden votar, tú sabes, pero tú sabes, solo mueven los, mayormente los partidos pero no se maneja más o menos bien ¿Han tenido, ¿Ustedes han tenido la potestad para, eh, para resolver ese tipo de problemas? Claro que sí ¿Qué? Eh, tú como presidenta, eh, ¿qué esperas que se en los días? De... Bueno, que todo pa, pa marche bien en paz y que nada, que al final a las 4 de la tarde ya tenemos ya todo está bien todo pase bien las primarias, paso a paso con Telenor. Bueno, es la presidenta de una mesa electoral, no de una junta de vecinos, pero bueno, corregimos eso. Eh, ella dice lo que hemos estado diciendo... Es exactamente lo mismo que uno ve que ha estado aconteciendo en esta a través de esta cobertura especial, las primarias paso a paso, eh, todo ha, ha transcurrido en calma, no hay hechos lamentables y eso es bueno. El único, La única parte que siempre recalco porque me parece que va a ser un poco alta es el tema de la abstención.